La Biblioteca del Congreso Nacional presenta. 109 parlamentarias. Hoy. Ana Eugenia Ugal de Arias. Hay hombres que no tienen valentía moral para ubicarse donde deben. Soy yo y no ellos quienes defienden la doctrina radical. Un ambiente político hostil y la fuerte herencia de su padre, Pedro León Ugalde, patriarca del Partido Radical, no intimidaron a la abogada Ana Eugenia Ugalde Arias, quien desde 1957 a 1965 ocupó un escaño en la Cámara de Diputados. Su pasión por la doctrina radicalista, colectividad de la que fue militante hasta 1963, la llevaron a no dar su voto a aquellas iniciativas que se alejaban de los postulados fundamentales de esa tienda política. Hay hombres que no tienen valentía moral para ubicarse donde deben. O todas las fuerzas de oposición se unen para abrir la puerta de la historia, o las mayorías nacionales derribarán esa puerta. Que cada cual asuma su responsabilidad. Soy yo y no ellos quienes defienden la doctrina radical. Esa convicción la llevó a ser conocida como rebelde y díscola apelativos que solo confirmaban su consecuencia y la fuerza de su oratoria. Su labor legislativa estuvo centrada en la defensa de los sectores más postergados de la sociedad de la época y la necesidad de tomar medidas concretas en apoyo a los más desvalidos. Que cada cual asuma su responsabilidad. Estos ideales se materializaron en la creación de proyectos de ley, tales como el que propuso la creación de jardines infantiles